Tenemos en línea al Secretario General de la Unión Ferroviaria y Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Sergio Sacia, los gremios del transporte, estuvieron ayer en la CGT, eh, y lo tenemos en línea. Sergio, ¿cómo te va? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. Bien, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, nos hacíamos esa pregunta porque eh, el documento fue muy extenso, el documento de la CGT, la Argentina que nos merecemos, estamos a tiempo. Eh, habla de la necesidad de un acuerdo político, económico y social, de un pacto económico y social donde la política con mayúsculas tenga protagonismo, habla de la pobreza. No estoy pidiendo que te hagas cargo del documento, simplemente que me des una línea de lo que te pareció el acto y si realmente mmm, fue de alguna manera una, eh, una actitud de la CGT de parte de decir mire que nosotros estamos diciendo lo que tenemos que decir porque se de otros sectores gremiales, se había dicho que, bueno, en su momento no había no había puesto el hombro, no se había movilizado en la polémica interna con el Frente de Todos. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, no, no participé yo del acto del día de, de ayer. Perfecto. En segundo lugar, considero que este documento plantea, lógicamente, la realidad de... Estamos viendo. Eh, igualmente yo considero que, que puertas adentro de, de lo que es la central madre, no debemos un debate mucho más profundo que debiéramos haberlo hecho hace un tiempo largo ya. Cuando nosotros logramos eh, la lista de unidad, porque fue una lista de unidad allá por 2021, el compromiso era de trabajar en cuatro o cinco ejes fundamentales para la Argentina y para los trabajadores. y La verdad que no lo cumplimos y tenemos que hacer una mea culpa hacia adentro de que no cumplimos con el mandato de, del Congreso. Este año llevamos una sola reunión de consejo directivo formal. El año pasado me parece que no fueron más de dos o tres. Entonces hoy, eh, lógicamente que el documento, y coincido con lo que dice en términos generales, Ahora, nosotros no estamos solamente para expresar en un escrito lo que nosotros vemos, lo que se hizo y lo que no se hizo, también tenemos que analizar lo que hicimos y lo que no hicimos, y creo que no estuvimos a la altura de, la, de las circunstancias eh, en muchos de los de los momentos críticos que vive el país, críticos que vive el mundo del trabajo, y no levantamos la voz cuando debiéramos haberla levantado, por más que el gobierno nosotros lo hayamos acompañado y sea un gobierno del signo político que, que la mayoría de, del arco sindical acompaña, ¿no? Claro, claro, claro. Por supuesto, ¿quién no va a estar a favor? Porque son, eh, si bien algunas cosas específicas, eh, eh, que, que hace un modelo de producción que se respeten los convenios colectivos de trabajo, como vos comentabas, por supuesto, yo agrego, ¿quién, quién va a estar en contra? Es decir, por supuesto que genéricamente el documento eh, expresa muchos deseos, pero no hace una autocrítica, y me parece que habla, eh, si bien se habla de un pacto, de la necesidad de un de un de este, de un sí de una, de un consenso, también habla de los empresarios, de la necesidad de sentarse, bueno, en algún momento, Sergio, tanto vos, Pablo Moyano, otros dirigentes, también me parece que plantearon, bueno, pero nosotros nos sentamos con los empresarios los empresarios nos aumentan las cosas todos los días, digamos, la Cgt para vos no tuvo la capacidad de enfrentar en una movilización o de, o de ponerse firme frente al gobierno o... ¿Contra los empresarios para, para lograr estas cosas? Se cortó la comunicación, se cortó la comunicación. Bueno, este estamos hablando con Sergio Sacia, que hablaba del compromiso este, eh, trunco, digamos, de la CGT. Ya está de nuevo, bueno, Sergio... Eh, sí, ¿me se escuchás? cortó, sí, se cortó, no, sí, lo escucho. Lo escucho qué bueno qué bueno escucharte de vuelta, bueno, no, nada, simplemente si había diferencias también en el sentido de no haber eh, tenido, si la, digamos, si la CGT no tuvo por sus diferencias internas el compromiso de movilizar o en contra de los empresarios o en contra del gobierno, digamos, de tener una actitud más, eh, más confrontativa o esto era tampoco, también innecesario. Eh, lo que pasa que cuando no hay debate interno, claro, Claro, no se da. Claro, claro, claro. No se puede hacer política. No se puede discutir, coincidir, eh, que forma parte, lógicamente, de la estructura política, sindical. Ahora, cuando no se da esto, eh, es muy difícil encontrar una síntesis y tomar una, una decisión de decir, bueno, este es el camino, esta es la agenda... Sobre esta base nos movemos y esto es lo que comunicamos. No solo un diagnóstico, porque un diagnóstico lo puede dar un médico eh, citando un ejemplo de que tiene tal o cual patología. Ahora, después también tendrá que decir, este es el remedio, esto hay que internarlo, hay que operar lo que sea. Eh, nosotros solamente, livianamente decimos, bueno, esto es lo que vemos ahora, eh, también tenemos responsabilidades en algunas cosas. Y por ahí lo que llama la atención también, que forma parte, y esto yo claramente lo puedo decir porque lo puede ratificar varios de los compañeros que, que también sí, forman sí. parte de esto, eh, ayer uno de los co generales dijo que una de las de las cosas que hay que plantear o que vamos a plantear es la reducción de jornada a 48 horas. Tema que ni siquiera se trató en el consejo directivo. Ahora, si así vamos a trabajar y bueno, está todo bien, por eso nos va como nos va. Eh, no es que yo esté en desacuerdo con eso, yo estoy de acuerdo en plantear un debate de esas características. Ahora, si ustedes me preguntan ahora a mí, bueno, o Sasia, ¿qué quiso decir el co-secretario general o uno de los secretarios generales cuando expresó esto? Yo le tengo que decir, no sé, porque no se trató. ¿Me entiendes? Que ¿Esto fue daer, Entonces, fue daer? ¿La jornada ¿qué quieres que quiere decir? No importa quién si fue, este es, la voz, es la voz o interpreta ser la voz de la CGT que convocó a un acto, y en el cual sí. mucho lo que estamos en el consejo directivo no sabemos algunas cosas que se dijeron que se van a hacer porque no han sido tratadas. entonces bueno eh, por eso estamos no, me allí. queda clarísimo me queda clarísimo qué, qué quisiste decir eh, que, lo que no entendí es la reducción de la jornada de 48 horas qué es eso no y por eso Hola. hay que preguntarle al que lo dijo hay que preguntarle al que al que lo dijo eh. ah en el acto, <ríe> no, no, ejes, no, no, claro, no una, lo sé no entendía, claro, No entendía el eje de lo que queríamos. No, lo que se planteó, una de las cosas que, que se dijo es que una de las cosas que está evaluando la CGT para plantear es la reducción de jornada, quizás quedó atrás las 48 horas semanales, quizás hay que tratar ah, una jornada laboral más reducida. Bueno. Ese tema bueno, no fue tratado dentro el proceso Es perfectamente Está válido. totalmente atendible. Lo exactamente. Sí. Ahora, eh, no podemos tener un desconocimiento nosotros sí, claro. de lo que se va a hablar porque no son temas que no se trataron. Entonces, sí, yo claro. lo citaba de ejemplo. Le puedo dar 10 ejemplos. De? No, no. Sí. Uno más, decime. No 10, uno más. Sí. A ver. Yo no, que no eh, la situación es que se está cortando un poquito, se está cortando un poquito, no te escucho no, no te escuché, no te muevas no te escuché, no se mueve, no te muevas ponete cerca de una ventana eh, en un lugar donde salga la voz me escuchas? o se a ver Se le volvió a cortar, bueno, lo intentamos una vez más, muy rapidito y ya, pero pero la verdad que está bastante bien, eh, eh, eh, está viajando a una reunión, claro. Eh, si podemos sacarlo un minutito más, lo hacemos. Eh, este, eh, si lo podemos eh, sacar un minutito más, lo hacemos. Claro, porque en realidad eh, generó eh, muchas, a pesar de, la, de que la CGT reacciona eh, con, con mucha... a la defensiva en el sentido de pregonar la unidad sindical. Ayer Pablo Moyano no estuvo, lo que pasa es que estas son las cosas que son muy, muy pícaros los sindicalistas. tuvo Hugo Moyano, pero no tuvo Pablo, que es uno de los secretarios generales. Y no estuvo Sacia, dicho sea de paso, lo digo con él, no estuvo Sacia, que, es, eh, que está, ya está de nuevo. Decía que no habías estado vos, que sos nada menos que el secretario general de la... De la, de la CAD, de la Confederación de Transporte. Eh, la cuestión es la necesidad de consultarlos y que ustedes son... Ellos dicen, nosotros no somos convidados de piedra, pero en realidad se juntan ellos y no les dibu, no, no les difunden la, las cosas a los demás. Esta es un poco la cosa, ¿no? No, oh, yo creo que cuando no sé. se dice no somos combinado, combinado de piedra, eh, se habla respecto de la política, o sea que la CGT no sí. es consultada para las decisiones políticas. Ahora, si nosotros hacia afuera demostramos la debilidad y la no unidad que, que estamos demostrando, y poco podemos pretender que, que nos respeten con la fortaleza que debiéramos tener nosotros si estaríamos unidos, realmente, pero bueno, forma parte sí. de las cuestiones internas que hay que resolver, que hace tiempo que están pendientes, que se, fue el compromiso que se asumió en, en octubre del 2021, lo van a hacer dos años y que la, la verdad que no hemos podido realmente materializar al menos una unidad de acción concreta en el cual todos bueno. más o menos coincidamos en que hay que asumir este camino o este rumbo, con dos o tres ejes fundamentales. Y a mí no quiero que me que, que si viene un gobierno que atente contra los derechos de los trabajadores, simplemente levantar la voz o que nos una el espanto. Porque eso no nos va a servir y siempre termina perdiendo el que menos tiene o el trabajador. Y eso este ya es lo hemos muy valiente. Ah, Claro, claro. Es muy valiente de tu parte, aparte, porque vos sos secretario general de la CAT, no es que sos es un mero delegado gremial, sino que este, teniendo un cargo importante lo, lo, lo decís. Eh, quería comentarte algo, porque también la CGT ayer dio a conocer lo que había sido el pedido de disculpa de Sergio Massa, eh, de no poder participar, por supuesto, del, de la del club, de la reunión del Club de Defensores de Belgrano, porque está en Brasil. Pero digamos, hay también como una ligazón o una tendencia a la candidatura de Massa, que en los últimos tiempos aparece como que hay una un acuerdo entre Cristina y Massa. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ya tienen una política, en el caso de ustedes, de otros sectores, de otros dirigentes, ¿tienen una, una cuestión ya definida? ¿O, ¿O cómo ves este este tema de las candidaturas? Yo creo que ya eh, Massa es un, un, un dirigente político que tiene su trayectoria, que asumió el Ministerio de Economía en, en momentos difíciles, que está haciendo una gestión importante, que puede ser uno de los candidatos eh, importantes y relevantes dentro del Frente de Todos, que no se ha definido todavía que va a ser candidato, que creo que este paso al costado que ha hecho el presidente de la Nación también permite al, al espacio del Frente de Todos reorganizarse, buscar una síntesis, buscar los mejores candidatos, o el candidato o la candidata, y en base a eso con una propuesta política que pueda nuevamente eh, persuadir a las mayorías, al, al, sí. al, a, a lo nacional y popular, y ojalá se que se llegue. Eh, creo que no podemos apresurar los tiempos eh, ante un compañero, que lo respeto un montón, que tengo mucha relación, porque también tiene relación con el Ministerio de Transporte, eh, claro. Para lo cual eh, creo que es una de las figuras que, que va a estar dentro de, del armado Ahora, eh, yo no quiero con esto eh, tratar de, de, de, de apresurar su decisión Ahora, cuando él tome la decisión, si la toma positivamente o, o a favor de una candidatura Lógicamente que, que, que estaremos acompañando como vamos a acompañar eh, lo del frente de todos Lógicamente que tenga que tener una propuesta concreta y coherente dentro de lo que necesita la Argentina, ¿no? Una cosa, Sergio, final, eh, pero si él define la candidatura, porque no, no ignorás que eh, de lo que se habla es que hay un acuerdo con Cristina Fernanda de Kirchner para bendecir su candidatura, O eh, ¿aceptan ese camino o tiene que haber paso necesariamente? No, eso lo tiene que definir el espacio, lo no tiene que decir todo, todo lo que es el, el frente de todos, o sea... No me gusta por ahí hablar sobre hipótesis, a mí me gusta más sí. sobre hechos concretos y en esto, bueno, falta poco y lo vamos a saber próximamente. Lo que sí creo que hay que buscar consensos, unidad, sea con un único candidato o dentro de las pasos. pero lo mejor que nos puede pasar es justamente tener fortaleza dentro de, del frente porque eh, el otro modelo que se plantea atenta directamente contra, contra los sectores más vulnerables, los sectores del trabajo. Una cosa muy rápida y te dejo, eh, la paritaria de la Unión Ferroviaria, estás en reunión, ¿cómo está la cosa? Estoy llegando justamente, la primera reunión como para, estamos cerrando la paritaria del año pasado, que fue hasta marzo de este año, y ahora iniciamos la que es de abril para adelante, vamos a plantear una paritaria no más eh, larga de, de 3, 4 meses, porque bueno, teniendo en cuenta la inflación y la, y la situación económica eh, del país, amerita una paritaria corta. Y lógicamente que no perder contra la inflación, por eso siempre tenemos la revisión eh, que es lo que hicimos el año pasado, cerrando una paritaria superior al 100%. Sergio, la verdad que es un placer escucharte siempre en este programa. ¿eh? Muy amable, gracias por todo. Al contrario, que tengan buenas tardes ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Muy bien, Sergio sacia Secretario General de la Unión Ferroviaria y de la CAT, de la Confederación de Trabajadores del Transporte, estuvo en nuestro programa Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.